Gracias, señor presidente. Eh, quiero manifestar la posición de apoyo de mi grupo parlamentario a la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley del Tribunal del Jurado para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones injustificadas. El pasado 13 de diciembre se cumplieron diez años de la aprobación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en España el 3 de mayo de 2008 y que recoge el derecho de igualdad en su artículo 5 el derecho a la igualdad ante la ley, en su artículo 12, el derecho de acceso a la justicia, incluido el ajuste a los procedimientos para facilitar su desempeño en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos, en su artículo 13, y el derecho de participación en asuntos públicos, en su artículo 29. Con esta proposición de ley tenemos la oportunidad de mostrar el compromiso y la voluntad de esta Cámara para desarrollar y llevar a cabo lo previsto. Gracias en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pues hace ocho años que entró en vigor en España y poco se ha adelantado, a pesar de que este debate es un debate ya repetido en las pasadas legislaturas. Pero el artículo 8.5 de la Ley del Jurado sigue ahí, con una deficiente redacción que sigue dejando fuera la posibilidad de ser jurado a una parte de la población. Quiero ver cuál es la posición en esta legislatura del Grupo Popular. En la novena legislatura votó a favor de una proposición de ley similar y en la décima legislatura votó en contra, amparándose en una supuesta normativa mucho más elaborada y amplia en la que estaba trabajando mucho el Gobierno y que tenía muy avanzada, o al menos así lo dijo la señora Torrado de Castro en el Congreso de los Diputados, pero que aún estamos esperando. Porque además de ser una injusticia, el hecho de excluir por el artículo 8 actual prácticamente, prácticamente a toda persona impedida física, psíquica o sensorialmente, puede suponer una vulneración de derechos y el incumplimiento de un convenio internacional firmado por España. El artículo 125 de la Constitución establece el derecho de los ciudadanos a participar en la Administración de Justicia y sienta el modo más directo de hacerlo, a través de la institución del jurado. Y ello, conjugado con el artículo 14 de la Constitución, que proclama la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, supone una más que posible discriminación para ejercer la función de miembro del tribunal de jurado. Somos conscientes de las dificultades, incluso económicas, que puede suponer, por ejemplo, por las dificultades arquitectónicas y de accesibilidad que todavía padecen la mayor parte de nuestros tribunales, pero que ya es hora de eliminar barreras a la igualdad. Los poderes públicos tienen la obligación de propiciar que la igualdad sea real y efectiva, por lo que no hay excusas para cumplir con los compromisos derivados de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Bien es cierto que habrá que valorar en cada caso concreto para determinar si la persona tiene o no aptitudes para desempeñar la función que le corresponde en un jurado y, sobre todo, garantizar las medidas adecuadas de accesibilidad y apoyo que permitan desarrollar dichas funciones en igualdad de condiciones. Esta valoración corresponderá al órgano judicial y a las partes en el proceso penal, según el sistema de selección de los jurados establecidos en la ley. No obstante, la ley podría facilitar más no solo la interpretación de concepto de capacidades físicas, psíquicas y sensoriales para ejercer la función de jurado, sino prestando el apoyo positivo para que la discapacidad no sea en ningún caso un impedimento. Tenemos nosotros, por ejemplo, a dos compañeras en nuestro grupo parlamentario con diversidad funcional que, por ejemplo, si no fueran senadoras, no podrían formar parte de un jurado con el redactado actual de la ley. ¿Alguien me puede decir que cualquiera de nosotros estamos más capacitados que ellas para formar parte de un jurado? La vigente legislación es incompatible, por tanto, con la Convención de la ONU, por lo que nuestra obligación es modificarla para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos básicos en plenitud. Con ello cumpliríamos con las observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Quizás no sea esta la única reforma que necesita la ley del jurado, como, por ejemplo, modificar el catálogo de delitos que son competencia de la ley o revisar la instrucción para evitar trámites inútiles. Pero ese, señorías, será otro debate. El de hoy es esta pequeña reforma que llega muy tarde para acabar con esta evidente discriminación todavía existente. Muchas gracias. Muchas gracias,